es un paso más en la estrategia que tienen diseñadas las élites para desmantelar el sistema público de pensiones. En esta estrategia llevan ya más de 30 años, la primera huelga general que se hizo en este país en contra de la reforma de las pensiones fue en el año 85, o sea que hace ya 28 años y desde entonces ellos no han parado eh, año tras año de intentar poquito a poco, paso a paso lentamente, sin prisa, pero sin pausa, desmantelar el sistema público de pensiones, que es el objetivo de ellos, para eh, promocionar las pensiones privadas. El discurso de todas las reformas sobre las pensiones eh, se basa en la idea de la demografía, de la evolución negativa de la demografía. De manera que lo que se dice es que eh, la relación que hay entre la gente que está trabajando en cada momento y la gente que está cobrando las pensiones eh, va siendo negativa. Hay menos personas para trabajar y más personas para cobrar la pensión, o sea, la sociedad se está envejeciendo y por lo tanto hay que hacer reformas para que la caja de la seguridad social cuadre. Esa es la idea central de todas las reformas que vamos sufriendo en los sistemas de pensiones desde los años 80. En esta tarea, el Gobierno del Partido Popular se ha visto acompañado por el Partido Socialista. No olvidemos que la última reforma fue pactada por el Gobierno del PSOE, con los sindicatos al Servicio del Poder, Comisión Obrera y UGT. De modo que la reforma que ahora se propone llevar a cabo el Partido Popular no viene sino andar en las líneas que esa reforma trazaba y anticipar su entrada en vigor. Se dice que con todos estos cambios legislativos lo que se pretende es salvaguardar el sistema de la seguridad social. No obstante, parece claro que el objetivo no confesado es muy otro. Desde la creación del sistema de la seguridad social 1 de enero de 1967, la banca viene pregonando a los cuatro vientos la insostenibilidad del sistema, que allí se creaba, augurando que en poco tiempo se vendría abajo. A pesar de esos presagios, la seguridad social está sabiendo hacer frente e incluso a un periodo de crisis económica tan prolongado como el que arrastramos desde el 2007. En cualquier caso, si es, que en esa, si es que esa crisis sobreviniera, las razones no serían ideada por la banca, sino otra buscada a propósito, por los agentes de las entidades financieras que no son otra cosa hoy el Partido Popular y el Partido Socialista. que son, por ejemplo, unos pocos los políticos para, por ejemplo, meter mano en el fondo de pensiones para pagar una deuda de la que el pueblo no tiene la culpa. Pese a que digan que el sistema de pensiones actual es insostenible, eh, hay que tener en cuenta que el actual gobierno lo que ha hecho es coger el fondo de pensiones actual y utilizarlo para pagar la deuda pública. Es cierto que el sistema de pensiones, tal y como está planteado a largo plazo, es normal que no, que no vaya a resistir, teniendo en cuenta que las cotizaciones a la seguridad social que se tendrían que aportar, debido a que no hay trabajo, pues no se aportan, y aparte es que muchos trabajadores están dando de alta la seguridad social. También es cierto que con el sistema que se ha planteado ahora mismo de subir la edad de jubilación, y la edad que tiene la COE, de subirlo a los 70 años, va a ser mucho más complicado que a los, que los jóvenes, ...podamos alcanzar una pensión contributiva... ...debido a que hay personas con 40 años incluso... ...que no, no tienen ni siquiera 10 años cotizados. Es indecente, es inmoral que se apropie ...que les robe el fruto de, a los pensionistas... ...el fruto de su trabajo de su esfuerzo y de su sacrificio. Nos veremos en la calle. que responderse a varias preguntas. ¿Cuánto se quiere destinar de lo que se produce, de la riqueza que se produce en un país, a cubrir la necesidad de las personas que no pueden trabajar, bien por edad o bien por enfermedad? ¿Cómo se recauda ese dinero y cómo se distribuye? Esas son las preguntas clave. Y estas preguntas son preguntas ideológicas, no son preguntas técnicas ni preguntas aritméticas. Una vez que nos respondamos a esas tres preguntas, ...podemos luego calcular cómo se va a hacer acopio de los fondos para cubrirla. Hay un ejemplo que nos puede servir para ilustrar esto... ...y es el caso de una familia. En el caso de una familia en el que tengamos a personas adultas en edad de trabajar... ...niños en edad de formarse y mayores o enfermos que ya no pueden trabajar... Se, les, ...se pueden cubrir la necesidad de, de las personas que lo trabajan... ...de los niños o de los mayores... ...diciendo, tanto tienes en tu lucha particular... ...pues tanto puedes tú costearte... ...de manera que se le diría al abuelo... ...tú cuánto ahorras en tu vida, tanto... ...pues eso es lo que tienes, de aquí a que te mueras... ...ese sería el sistema privado, el sistema individual... ...tanto has juntado, tanto tienes para la época en la que no trabajas... ...mientras que el sistema, el otro sería... ...esto es lo que entra en esta casa... Se distribuye para todos, para cubrir las necesidades y se hace un reparto en función de las necesidades y no en función de lo que cada cual haya optado. En definitiva son las, pre las preguntas y las respuestas clásicas y en ese sentido lo que defendemos es el principio de, de cada cual según pueda a cada cual según sus necesidades. Y yo creo que las cosas están muy chungas para las personas mayores porque, claro, cada día suben todos los artículos, los suben todos. Ha subido la luz este verano tres veces, ha subido el butano otras tres o cuatro veces, ha subido todo. Y claro, entonces el poder que el sitio nuestro pues, va a caer más, más, más más malo claro el que gana 2.000 mil euros pero el que gana como mamá que yo que gana 600 y mamá que gana 350 ¿Y cuántos años está trabajando? Yo, he estado trabajando 50 años.